Buenos días, mamá. ¿Cómo te encuentras? Hoy va a ser otro día que no podemos salir. Un día más para estar juntos en casa. ¿Sabes? A mí no me parece tan malo. En realidad me gusta. Nunca había tenido tanto tiempo para conocerte. Y ahora es lo que más tenemos tiempo para nosotros. Aunque estés preocupada por mí y por el mundo, nuestro su esfuerzo por sonreír todos los días. Esta es una oportunidad para empezar de nuevo. ¡Qué bien vamos a estar juntos en casa!